Tres victorias podemos eh, seguir en la serie pero más Bueno chicos bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Voice.io es un jueguito que ya todos hemos visto en mi canal. Y si eres nuevo probablemente no haya visto esto. Bueno. A... Es que no lo conozca básicamente, este es un jueguito. Algo al más parecido al Battle Royale que yo ¿no? no, lo conocemos Y este es el Battle Royale que conocen Por ellos Los que nos divertimos Este es el juego Es el juego No se va a el si No huyas cobarde, te voy a alcanzar algún día. Te voy a destruir. estoy muerto Vámonos de aquí, F, F en el chat. F en el chat por adelante. persiguiendo. ¡Ah! Vámonos. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Búscalo. No, no, no, no, no, no Vale. No, pero ¿cómo oh, me mató? ¿Qué? le he dado Le he dado Le he dado Le he dado eh vale vale vale vale vale vale vale Tengo miedo de perder, chicos. Tengo miedo. Voy a callarme un poquito la boca para que pueda. Ya soy feliz Y en 4 minutos de grabación Vamos a llegar a los 10 minutos a ver qué pasa Yo soy la referente de eso No se cual sea porque todo es macabre Bien, bien, bien, bien, bien Yeah. Es que como que te ponen nervioso Y te pones a la a luz atacando Y tienes que hacer Si te controlan la zona el éxito, te todo esto la fuerza es un arma de cuerpo a cuerpo Ya la tengo aquí, aquí en la tabla, la tabla Vale, a ver, a ver, a ver, a ver Es que te pones nervioso Tratando de descifrar todo lo que, te, lo que hace tu cerebro Y estoy <risa> volviendo loco Te pones muy ¿sí? nervioso ¿no? Sí, no ¡Sí, sé, es que, ¡Aparte! ¿tú, tú, tú? ¡Quién dijo que tengo poca vida! Sí. No tengo más funciones, nada, no tengo nada. Tengo más cosas o sea, es esta. hasta aquí hasta aquí no, no que vamos a llegar a los ver, o sea, ya los si, hay ya tres, ¿Tres? Tres victorias podemos eh, seguir en la serie pero con sus más retos aquí arribita o por otro le dejo un reto donde ¿Qué? A solo te metralladora, al juego a solo de metralladora, fue una locura, pero lo pude pasar. Fue una locura, y no te trabes, jueguito en el avión. No te trabes, qué me pasó. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya tengo una depresión. ¡Oh, sí, sí, no, no! ¡Sí! ¡Vámonos! De aquí. ¡Oh, ya! Yeah. Vamos a adelantar el minuto hasta una.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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Chico, chico, chico, chico, chico, chico, chico, chico. corre, corre, corre, corre! corre corre ¡Ah! corre, corre, corre corre corre ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! bien, bien, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! En este reto, en el siguiente reto de Boyz.io, será usar esta arma que vemos Alan, no te estás complicando demasiado la vida. Alan, no te estás complicando demasiado la vida. No, compañero, no lo haré. Pues que la dijiste que vas a matar a todos, vas a ganar una partida por todos esta cosa. Te vas a morir, mano. No, te aseguro que no se quiere. Pues sí. Eh, primero es verlo para. Es ver para creerlo. ¿no? Y así va a ser. Pero bueno, pero bueno. Sí. yo diría que está la grabación la mejor grabación que he tenido pero a la vez la más corta una de las más cortas mira, mira, mira, mira, mira. Quién lo puede creer estos niveles de suerte son tan, tan, altos. Este nivel de suerte es tan grande que ya ni puedo sostenerme. ¿Será esta mi Ay, no. Me, me duele hasta en el alma que, que gane tantos partidas.